¿Cuál es el plazo que tiene un inquilino para pagar el precio de la renta mensual? ¿En qué parte de la ley está escrito que el arrendatario apenas tiene 5 días para pagar el precio de la renta? Hola amigos, en este video vamos a hablar de cuál es la fecha que tiene el inquilino como plazo máximo para el pago del arrendamiento. Quédense conmigo hasta el final y bienvenidos a Derecho Inmobiliario. Pregunta, mis inquilinos empezaron pagando en fecha 4 de cada mes, después cada 6, después cada 15, después cada 3 del siguiente mes. La pregunta es, ya estarían atrasados en un mes, ¿verdad? ¿Cómo les explico eso a ellos? Por favor, porque me van a decir que no me entienden. De qué manera les explico, gracias y saludos desde Ecuador. Para responderle a mi confundido compatriota, mejor, hermano ecuatoriano, vamos a traer cuatro legislaciones el día de hoy. Colombia, Ecuador, que casi es que lo mismo para este caso, Perú y México. En todos estos países, el Código Civil indica que el canon de arrendamiento se deberá pagar en la fecha que se estableció dentro del texto, dentro del contrato escrito. Si el arrendatario paga por fuera de ese plazo o esa fecha, estará incumpliendo el contrato de arrendamiento pero si contra toda recomendación que uno permanentemente les dice a los propietarios y a los inquilinos que hagan las cosas por escrito les dio por hacerlo de palabra en ese caso el inquilino tiene derecho a pagar hasta el último día del, del mes y sí, señores propietarios, si ustedes fueron los creativos que se pusieron a hacer sin, sin ayuda de una inmobiliaria, de un abogado, el contrato de arrendamiento y no pactaron bien cuál es la fecha del plazo del pago del arrendamiento, tendrán que esperar hasta el último día del mes para ver la plática. Tanto en Ecuador como en Colombia, las normas de los códigos civiles que hablan sobre cuál es el plazo que tiene el inquilino para pagar son un poco enredadas, pero al final se concluye que si no se pactó de manera expresa en un contrato de arrendamiento cuál fue el plazo del inquilino para el pago, el inquilino tiene la oportunidad de esperar hasta la finalización del mes. En los casos de Perú y de México no hay duda, allí sí hay una norma claritica, claritica. Claro está que en Colombia que existan leyes que son poquito o muy enredadas, eso no nos sorprende a ninguno. Y peor, seguimos eligiendo a las personas que hacen leyes enredadas y que no nos sirven para resolver conflictos a los ciudadanos de a pie. Y por eso es importantísimo leer las normas de Perú y de México para ver si las copiamos y nos ayudan a solucionar o evitar problemas. En Perú, artículo 1676. El pago de la renta puede pactarse por periodos vencidos o adelantados y a falta de estipulación, se entiende que se ha convenido por periodos vencidos. En México, el artículo 2448-E, la renta debe pagarse en los plazos convenidos y a falta de convenio por meses vencidos. La respuesta para nuestro hermano quejoso de Ecuador es, si tú pactaste en el contrato una fecha límite para el pago, si el inquilino no lo hace en dicha fecha, está incumpliendo el contrato pero si no lo pactaste o lo hiciste verbal tienes que esperar a que se acabe ese mes por aquí tengo a gloria inés gómez luque que me pregunta qué pasa cuando el arrendatario se toma siempre los cinco días mi querida glorita si tú le diste cinco días para el pago de la renta pues tienes que esperar hasta el quinto día para que el inquilino pague de pronto es que antes no tuvo la plata ya para finalizar les recomiendo que cuando pacten en el contrato de arrendamiento cuál es el plazo Determinen si son días hábiles o días calendario Eso también genera mucha confusión Personalmente, particularmente, a mí me gusta mucho trabajar con inmobiliarias porque las inmobiliarias pues tienen una experticia que te puede ayudar a ti como propietario a que no cometas algunos errores. Si, sí, algunos me dicen que, que yo me inclino para las inmobiliarias. No, yo me inclino para el que lo haga bien. Si tu propietario lo puedes hacer bien, hazlo bien. Ojalá yo te pueda ayudar con estos videos. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les pueda servir para evitar conflictos. Señores, si no tienen pactado la fecha de pago de la renta por parte del inquilino, no lo acosen. El inquilino tiene todo el derecho de esperarse hasta el último día o de pagar hasta el último día. Les recuerdo compartir este video, suscribirse a este canal por favor y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan un próximo video. Compartirlo, darle un like y déjame tus opiniones en la cajita de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Se me estaba olvidando, por aquí les voy a dejar unos videos que ya hice hace un buen tiempo y que trata sobre el tema de las fechas en los contratos de arrendamiento, sobre todo en los incumplimientos, cuando hay un incumplimiento, cómo funciona el recargo en los incumplimientos, se los recomiendo. Aunque fueron hechos hace mucho rato, estaba muy peludo, estaba apenas empezando con este canal, así que me van a ver como con mucho saco y con un todavía tenía mucho miedo, pánico escénico que le dicen, chao